Bueno, nosotros en el primer año del Liceo Impulso, tuvimos la, la visita de un voluntario de la Comisión Fulbright, eh, Jimmy Mahari. que estuvo con, trabajando con nosotros y en algún momento surgió la idea de por qué no hacer algún intercambio, ¿no? que alumnos del Liceo Impulso pudieran eh, viajar a Estados Unidos. En febrero del 2014 yo viajo a Texas en el programa Teacher Exchange de la Comisión Fulbright. En ese, en ese contexto, durante esa experiencia, conozco a un proyecto de cine en español para estudiantes que estaban aprendiendo español. Cuando llego a Uruguay digo, ¿por qué no hacemos algo similar? Pero que además involucre eh, llevar chicos hasta, a Estados Unidos para poder filmar. Creamos el proyecto Dreams Come True, junto con Jimmy Mahari, con el apoyo del Liceo de Liceo Impulso. O sea, aplicamos a los Small Grants de la Embajada de Estados Unidos fundamentalmente para poder financiar todo lo que tiene que ver con los costos de pasajes. El objetivo era entonces filmar películas en inglés y que además pudiéramos utilizar esos cortometrajes que estábamos filmando en clases de inglés y como para redondear el proyecto que tuvieran la oportunidad de los chicos de participar en proyectos de intercambio con los Estados Unidos. Sofía, there a problema? No, es Yes. ¿Ya? Nada. No, no. Está por favor, sigamos. Tenemos un test mañana. 20 la Valleja, Rocha y Maldonado, que estarán en your southeast. En julio del 2014 comenzamos un proceso de audiciones. La idea fue abrir la cancha y que no fuera solamente un proyecto de liceo de impulso, sino que fuera un proyecto destinado a todos los liceos de Trasavalle. Se presentaron alumnos del Liceo Inculso y del Liceo 73. Eh, se hizo un proceso de selección en base a las capacidades del alumno como para actuar, pero también bueno, este, su actitud frente al, al aprendizaje del inglés. No los niveles de inglés específicamente, ya que no, no era lo que estábamos midiendo, sino las ganas que tuvieran de actuar en inglés. En septiembre, octubre, se, se eligieron cinco alumnos para poder actuar y este, participar de los cortometrajes en, en Estados Unidos Asimismo también se filmaron eh, dos cortos más en Casaballe con alumnos del Liceo Impulse del Liceo 73 En febrero de este año realizamos el, el primer viaje a Estados Unidos Orgullosos de las familias que ustedes tienen de los lugares que tienen y nunca se sientan vergüenza de nada ¿Sí? van a encontrar una cantidad de cosas muy diferentes a las que ven todos los días siéntanse orgullosos de dónde están y siéntanse orgullosos de los sueños que ustedes quieren lograr ¿Sí? esto para mí es algo bien importante porque es queriendo se puede contra muchas cosas que no pasan ¿Sí? y ese es el corazón del proyecto que seguirá de muchas maneras pero ese es el corazón del proyecto es pelearla, pelearla, pelearla, pelearla hay obstáculos personales y de otros pero si no luchamos contra los obstáculos, no las cosas no salen Lo felicito a este equipo de trabajo. Este, nosotros cuando, cuando yo pensaba un poco y fantaseaba sobre cómo sería el viaje, no es que ya era la realidad que estaba de que estaba, el, estaba los fondos para poder viajar. Yo decía, bueno, capaz que estos chicos se van a, con, las, con todas las carencias que hay en, en Casaballo. uno dice, bueno, cuando vayan a una ciudad como Caballo, donde hay otro, otro nivel socioeconómico, donde hay mejores condiciones para, para la vida, para, para el estudio, estos chicos se van a sentir muy golpeados por esta, esta diferencia en las realidades. Y sin embargo, yo lo que noto de los chicos es que en ninguno de los casos destacan tanto en la, las comodidades que pudieron haber tenido sino que destacaron elementos que son mucho más, este, más profundos, intangibles como por ejemplo, cuando me hablan de esto de la, de la aceptación de, hacia la diversidad ¿no? este, los chicos me hablaban de cómo era la gente, de cómo se, se abría, cómo se aceptaba el otro y no me hablaban tanto de en esta casa tenemos esta televisión enorme de grande o tenemos esta casa enorme de grande sino que, siendo que son adolescentes de 13 a 14 años, pudieron poner la mirada en las cosas que son realmente importantes de un viaje y de un intercambio cultural.